Les voy a enseñar el escorpión. bienvenido Chat, Ha llegado mi oh, chalupera. Wow. Escorpión, escorpión, escorpión, escorpión. Que no puede tomar hielo, tequila, limón, un poco de sal, sal. Lo voy a probar a ver qué sabe, oh. a ver qué sabe. Oh, qué no ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! mis amores? que soy ¡Hola! ¡Hola! bienvenidos a nuevo videoblog y yo sigo por acá dando la vuelta en Cancún. Estoy súper feliz porque después de que muchos de ustedes comentaban, Katherine tienes que ir al Xochimilco de Cancún, aquí estoy y con Jesse también estoy. Por ahí está, por allá y anda de fiesta y todo eso. Y bueno, acabamos de llegar y sé que la vamos a pasar súper bien porque apenas entramos hay un ambiente. Full de fiesta, de felicidad, de alegría Y bueno ya me dijeron que eh, aquí en Xochimilco está todo incluido Muchísimas bebidas y sí, bebidas alcohólicas También muchísima comida tradicional de México Comida un poco extraña tal vez para nosotras que somos así extranjeras y todo eso Pero está súper cool porque hoy vamos a disfrutar, vamos a explorar, vamos a conocer Y sobre todo vamos a la fiesta Llegan, pasan a su registro y les van a dar por acá su brazalete Que los hace oficial en la mejor fiesta de Cancún En las trajineras Algo que tienen que saber es que aquí en este lugar Hay aproximadamente 48 trajineras Y en cada trajinera caben 20 personas más o menos Para que la fiesta se ponga super cool Entonces después que de ya ustedes tienen su piquetcito por acá Van a bajar para que les asignen su trajinera Cada trajinera tiene el nombre de un estado de México Así que vamos a ver qué trajinera nos toca a nosotros Oiga, algo que me gustó muchísimo es que apenas entramos aquí a este lugar, ahí había un ambiente full de fiesta en esta placita, que había como que mucha gente tocando instrumentos, bailando, y dice pues ustedes saben que le encanta bailar y se metió en la rumba. Que ya nos dieron por acá lo que nos identifica, que es esto, nos vamos a una trajinera llamada María Bonita. Yo les había comentado que las trajineras llevan nombre de los estados de México, pero como hay alrededor de 48 trajineras, pues obviamente hay que ponerle otros nombrecitos Así que bueno, ahorita me tocó María Bonita. Lo que me gusta, me encanta, es que mientras esperamos abordar nuestra trajinera, podemos estar aquí en esta estación, comer esquites, comer elotes, nieves, algunas aguas frescas. Allá va a ver todo lo que le voy a ir echando. Wow, wow, Sí, wow. que preparo <tose> Estamos casi a punto de bajar a la trajinera, recuerden que si ustedes están por acá lo primero que tienen que hacer es pasar por el baño ponerse un poquito de repelente porque ustedes saben que siempre hay por ahí uno que otro mosquito pendiente de uno como para picarle y otro dato sumamente importante es que el recorrido dura aproximadamente tres horas y no hace parada hasta una hora y media entonces es importante que ustedes usen el baño para descargar cualquier cosa que quieran descargar y bueno, ahora sí, a la trajinera Estamos aquí en la parte de abajo, está súper cool. Aquí onda, aborda cada quien su trajinera porque hay un montón y los colores se ven así súper vivos. Está buenísimo para las fotografías y todo eso. Ya está acá atrás la María Bonita, nuestra trajinera. Vamos a esperar para abordar rápidamente. Yo voy a tratar de agarrar un buen puesto porque hashtag quiero bloquear bien cool para ustedes. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Les voy a enseñar el escorpión. Bienvenidos. ¿Cuál es el escorpión? Ahorita no, ahorita que estés, ahorita que estés te enseño. Ya ven la cita, pasa a ver, tarinera. te va a encantar, te va a encantar el escorpión. ¿Qué? Estamos arriba. Uh -huh. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a mi barito de Xochimilco Tour. Me llamo Héctor, yo voy a ser el guía esta noche. Eso espero. I'm going be the guide for tonight. I hope. Y si se dieron cuenta cuando la gente sale de aquí, gritan y gritan y gritan. Ellos gritaron porque el guía les dijo que tenía que hacerlo no por convicción propia. Vamos a hacer la trajinera más escandalosa de la noche y eso no. Yeah. ¡Eh! El agua que no le importa, nobody cares, ahí no. Las olas. Las olas eh, eh, eh, eh. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta, aquí hay varias cositas que probar si no Sí. Y entre ellas, entre ellas están los chapulines. ¿Te con papas para el chapulín? No, no. ¿Segura? No. Miren acá, gente. Pruébalo. Y por acá tenemos unos pececitos diminutos que no sé cómo se llaman Sandra. Charales charales charales, charales, charales, charales, charales. charales. charales. charales. Nunca he probado charales ni he escuchado charales. Entonces. Sabe a como a anchoa, pero no tan salado como la anchoa. Está okay. sequecito. Es, Va, vamos a probar una, a ver qué tal nos va con esos charales. Eso, ahí está el charal. De hecho, hasta me da cositas porque se ven enteros los charales. A ver. Me gustó el charal. ¿Sabe cómo hago antojito así como saladito? Lo voy a probar A ver qué sabe. A ver qué sabe. Me supo aguacate. Miren esta belleza. Es que No pagamos la cuenta eléctrica llegó el momento de la comida, entonces vamos a ver cuál es el menú, me encanta que están como que todas las trajineritas organizadas en la parte de atrás, yo creo que hay más de siete no sé, tal vez, pero acá llegamos como una paradita donde nos van a servir la comida, no sé qué va a ser, pero bueno, vamos a probar. y me lo tomo el ¡Venga gran aplauso ha llegado sí, mi chalupera es oh, sí. acaba de llegar sí, mi plato de comida hay un poquito de todo así que vamos a probar delicioso solo que está súper caliente la comida entonces nada al parecer eh, las chicas que traían la comida se le llama chalupera no sé qué significa es chalupera o chaluperas? Sí. chalupera fue que chalupera. No, chalupera. pero por qué qué significa eso no de, de, no sé ya no tengo idea ah, las chalupas chicos como las chalupas son como las balsitas estas se oh. le llama chalupas entonces ellas son las chaluperas oh, okay. Okay. está cool está Valladolid es carne de cerdo en salsa de tomatillo, tomate verde, con huevo cocido. Yo te agarraba. ¡Eh! agarraba, yo te las trenzas ay, ay. con emociones intensas. Escorpión, escorpión, escorpión, escorpión, que no puede tomar hielo, tequila, limón, un poco de sal, sal. ¿Cuál humedad? Salve. Vamos a poner un poco de refresco de toronja, Grapefruit Soda. Recuerden, esto es jugo de tomate, limón y naranja. Paloma herida o. soy acá vamos a llegar a la primera parada de nuestro tour acuático acá en las trajineras de Xochimilco y está súper cool porque en esta primera parada tenemos 15 minutos 15 minutos para ir al baño para descansar las piernas un poquito y ya saben retornar acá pero lo que está allá me llama mucho la atención porque hay muchísima música y muchísimas luces así que vamos a ver qué encontramos allá Ver del intermedio de 15 minutitos y acá nos encontramos con la trajinera súper limpia. Así que aprovecharon ese intermedio para pasar a limpiarla rapidito. Y nos encontramos también con esta bandejita. Miren esto. No todo es licor, también hay cafecito. Escorpión, escorpión, escorpión, escorpión. y es muy parecida a la que tenemos allá. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Bueno, gente, acá vamos a salir de nuestro tour en la trajinera. Pero muchísimas gracias por acompañarme en este videoblog. Espero que hayan disfrutado muchísimo un poco de Cancún, Xochimilco, Xochimilco, Cancún. Recuerden que vine acá gracias a mi agencia Sonensan. Si ustedes quieren tener más información acerca de este tour, si quieren venir a pasar la super cool acá en Cancún, no duden en contactarlos. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar todos sus datos, también sus redes sociales para que lo empiecen a seguir y todo eso. Allí van a estar Sandra y Max, súper pendientes de todo lo que ustedes quieran y la verdad la pasé bien. Quiero decirles que si no se han suscrito al canal, que se suscriban, que activen las notificaciones porque esa es la única manera en que YouTube le avise, les subió un nuevo video y espero que la sigan pasando súper bien. <risas> Espero que les haya pasado like super bien Dale like al video <risas> Y Comparta. Las... Yo soy Catherine Boyce, ya me voy Porque en verdad estoy súper cansada Y ya, hasta aquí, bye bye